Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog eh, de vacaciones. <risas> Mirad, hoy estamos en esta playa y tengo que tener mucho cuidado de ver que grabo porque esta es una playa noista, ¿vale? Entonces pues mirad eh, Estamos en la playa En la cala del pato En Conil de la Frontera En Cádiz Y está súper chula, mirad Aquí estuvimos, me parece Que el año pasado Mirar ese huequito que hay ahí En la boca del tiburón Se llama así Ahí está, mi madre y Está muy chulo hoy está nubladito Así que hace un fresquito, súper agradable Después de toda la ola de calor ¡Ah! Mira lo que hay aquí ¡Ay, qué susto me ha dado! Un cangrejito A ver qué más cositas hay por aquí hay Un mosquito Hay lapas A ver, aquí hay otro cangrejo Ah, no Mirad aquí había otro. Por ahí hay otro. Bueno, seguimos investigando la playa por aquí. Y mirad lo que hay aquí. Una cueva que se pueda pasar. Que se puede pasar al otro lado. ¿Qué? ¡Hola! La roca está pariendo. ¿Qué? <risa> la roca ya, sí, sí, está poniendo un momento. bebé. Me muy El bebé. Yo quiero. Huele eh. a este. Chicos, mirar esto con el negrito que hay aquí. No sé si lo veis bien. Es una gamba. O en un camarón también porque es muy pequeño. Así. Ah, no lo puede coger. Es Muy pequeño, o sea, muy, muy rápido, muy pequeño. Aquí están echando fotos. Dice que hay una playa allí privada. Mirad el cangrejo tan grande que poco cogido ¿sí? Bueno, por aquí hay un montón de pececitos Y mirad esta playa tan chula que hay aquí Wow, esto es increíble Para comer una ensaladita César con un té verde frío ¿Vosotras qué tenéis por aquí? Empanada mm, Ensalada de pasta eh, Ensalada Bueno chicos, buenos días, hoy es un día nuevo Hoy es miércoles, la última vez que grabé fue el lunes Y es que ayer no grabé nada porque es que no hicimos, o sea, sí hicimos mucho Pero no es para, no hicimos así cosas que, dije, que dijera yo Bueno, voy a grabar esto que tiene que ser interesante No, porque hicimos cosas un poco variadas Por ejemplo, por la mañana desayuné Y... Ahora he subido fotos del desayuno Estos días estoy subiendo fotos del desayuno a mis historias de Instagram Así que seguirme por ahí Para ver mi desayuno Y después vino un entrenador Que va a venir ahora Dos veces por semana O bueno, la semana esa que nos queda aquí en Cádiz Pues va, va a venir Mañana vuelve, o sea, mañana que es jueves Vuelve Y después Fuimos en la piscina, comimos y todo eso Y después fui al cumpleaños Del primo de mi primo Que me invitó y bueno, pues fui y estuvimos en The Shopping, básicamente. No me compré nada. Pero bueno, y hoy hemos venido otra vez a Conil porque hemos venido a otra playa distinta. Hoy hemos venido a la cala del tío Juan Medina. Y ahora lo... ahora lo enseño mejor, que está bastante chula. Bueno chicos, ahora estoy explorando un poco la playa esta, está bastante bonita. mirar el agua las rocas bueno vamos a comer pero no otra vez súper bien Entonces, ya, tenemos salchicha ah, nachos no, y alitas buenos días estamos en jerez hoy y vamos a buscar un restaurante para comer en es que esta ciudad Estamos. Bueno chicos, quería ir a la peluquería yo ahora para hacerme una decoración, pero al final no me han cogido, así que vuelvo al restaurante otra vez. A ver. Bueno, ahora tenemos aquí unos helados. Bueno, ahora hemos venido a la playa a ver la puesta del sol, mira qué bonito está. Por ahí es, el, ahí atrás del sol precioso y bueno pues me ha salido bien la foto mira que bonito está todo bueno chicos buenas noches hoy ha sido un día nuevo mañana os explico mejor que hemos hecho hoy mirad hoy hemos venido ahora a un bar un chiringuito más bien a tomarnos unos mojitos sí, buenos días ahora estamos en el Carrefour haciendo una compra porque ahora vamos a hacer una fiesta mexicana que mañana ya nos vamos a Málaga otra vez nos vamos a despedir de todos y vamos a hacer una fiesta mexicana pues aquí tenemos todas las cosas bueno por aquí tenemos ya casi todo listo mirad que guacamole hemos hecho también tenemos salsa verde eh, crema salsa roja, piña tostada para ponerle a la fajita... ¡Ay, una mosca! Lima, queso... ¡Qué pesadas las moscas aquí!.. Frijoles, carne, pollo y más verduras. mirad qué rico. Aquí pues están todos en la piscinita. Mira, saludando. Bueno, y ahora para vale el postre frutita, chuches y bebidas. Cuatro, ¿Qué cinco, veces? cuatro.